Hola amigo, amigo, hoy te voy a mostrar cinco puntos, 5 factores esenciales para conocerte y además te voy a dar la solución para que tú seas más eficaz en el área que desees como seguramente te gustaría ser, ¿no? Es decir, crearte para ser más eficazmente. Suena... A frase hecha, que sí, suena a eslogan, pero te darás cuenta cómo es mucho más fácil y cómo eres tú precisamente quien tiene la solución, como en el 99% de las veces eres tú. Entonces, estos cinco factores, puntos, pasos, yo diría más bien pasos, cinco pasos que te van a ayudar a conocerte en primer lugar y a sacar lo mejor de ti y además a crearte de nuevo. Eso ya... Suena mucho mejor, ¿verdad? Venga, vamos con el primero. Antes que nada tengo que darte un, un detalle, un matiz muy importante... ...para que funcione el núcleo y la esencia de esta dinámica que te voy a proponer. Y es que tienes que tener muchísimo, muchísimo foco... muchísimo foco, ...muchísima intención en encontrar en cada momento de estos cinco puntos en cada ítem de estos cinco puntos, lo que son los hábitos, las costumbres, los rituales que puedas tener en cada uno de ellos. Eso es esencial, porque eso realmente es lo que te define. Eres, eres tú en el día a día, ¿sí? Vamos allá. Primero, en el caso de que tuvieras un animal doméstico, un perro, un gato, o un periquito o cualquier otro animal, lo importante es cómo te comportas con él, cómo le hablas a él, qué le dices, le educas o no le educas. Importante. Punto. Ahora es importante que tengas en mente, si eres alumno de alguna disciplina, sea la que sea, espiritual, Artes marciales, meditación, yoga, mindfulness, religión... Da igual la disciplina, lo importante es que vuelvas a recabar en lo mismo. ¿no? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué rituales me gusta a mí seguir, hacer, utilizar en el día a día en referencia a esta dinámica? ¿no? ¿Cómo me comporto yo con esta dinámica? 3 tú como hijo o hija de un padre de una madre ya sea vivo o no cómo me comporto yo cómo me he comportado yo qué directrices sí iban conmigo cuáles no iban conmigo qué hábitos y costumbres o rituales he tenido en referencia a mis padres ¿Mm? Vamos a por el cuarto. Ahora vamos a darle la vuelta. En caso de que tú seas padre o, aunque no seas padre, planteate como si fueras padre y tuvieras un hijo o una hija, ¿qué, le, qué te gustaría a ti mmm, delegar en él en cuanto a tu cultura, tus pensamientos, tus ideas, tus hábitos, tus costumbres y tus rituales? ¿no? Qué te haría sentirte orgulloso o orgullosa de transmitirle a tu hijo o a tu hija para que él o ella entendiera y además, si es posible, te siguiera. ¿Sí? Vale. Y punto número 5. Si tú fueras el supervisor de una empresa o el dueño de una empresa, ¿cuál sería tus hábitos, costumbres y rituales que te gustaría mostrar a tus empleados y que ellos aprendieran y por tanto generaran a su vez enseñanzas a otros empleados, a otros compañeros o compañeras. ¿Bien? Vale. El sexto punto ya es la dinámica. Ahora simplemente es una recopilación de datos para que tú extraigas esos ítems de tu personalidad. ¿De acuerdo? En la sexta viene, digamos, lo importante. Es decir, si de todo lo que has escrito ya, todo lo que has pensado ya y has plasmado ya, te salen hábitos, costumbres o rituales poco positivos, los apuntas, por supuesto. Pero ya sabes, ya los has filtrado, ya sabes cuáles son. ¿De acuerdo? Ahora, la dinámica del 6, que obviamente ya es la dinámica, no es un punto más, sino la dinámica, es muy importante que tomes nota de los siete. A. ¿Cuál es el perfil... Muy bien, mensaje. ¿Cuál es el perfil que te define más? B. ¿Cuál es el perfil que te gusta más? C. ¿Cuál te resuena de todos esos perfiles? ¿Cuál es el que te resuena más? ¿O qué cosas te resuenan más? ¿Y cuáles no? Y D. ¿Qué perfil, te gustaría, ¿qué perfil te gustaría fusionar con todo eso para crear el tuyo nuevo? Para crear tu nuevo yo, tu nuevo perfil. ¿Mm? Basándose siempre en lo que te he dicho, en hábitos, costumbres y rituales. Y sobre todo lo más importante, siempre, siempre, siempre, es ¿qué actitud tengo yo frente a algo? ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión sacas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué rescatas de todo esto? ¿Mm? Me gustaría mucho que lo dejaras en comentarios porque uno aprende de otro, otro aprende de otro, yo aprendo de ti. Entonces, siempre es importante poner en comentarios cosas constructivas. Puedes poner y deseo que pongas todo lo bueno y todo lo que no sea tan bueno, siempre y cuando sea de forma constructiva. ¿Mm? Y así vas a aprender de lo que tú leas, de los comentarios de los demás y de lo que tú das a los demás. ¿De acuerdo? Así se crea una sinergia positiva, constructiva y, lógicamente, en la cual vamos a crecer todos como personas. Pues nada más, amiga amigo. Era todo, todo así de fácil, rápido, rápido. Sin embargo, date cuenta de que tienes ahí materia para posiblemente mínimo una hora. Una hora de trabajo. Pero bueno, una hora de trabajo en conocerte. Y en sacar un perfil maravilloso de cómo puedes ser tu nuevo yo, no está mal. ¿Invertirías una hora de tu tiempo para esto? Bueno, pues eso es todo de verdad. Espero que te haya ayudado como siempre. Un abrazo. Hasta la siguiente. Ah, y no pares de hacerte preguntas.